Voces de a Coruña con Pablo Portavales. Entramos en nuestro tiempo de Voces Emprendedoras, saludamos a Mar Castro, socia de Igalia. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado Hola. de saludarte igualmente Estamos aquí pues viendo estos minutos de la radio, con Liaño Flores, ahora con la con la información, y está aquí con nosotros Mar Castro, dentro de las Voces Emprendedoras, porque la Diputación acaba de darle su premio PEL a la Mejor Iniciativa Empresarial, un premio sin duda importante dentro de nuestra de nuestra provincia. Sitúanos, sitúa a los oyentes de Radio voz que, es, que es Igalia, a qué os dedicáis. Pues Igalia es una empresa que hemos hecho este año 18 años y fue fundada por 10 emprendedores, recién terminada la, la carrera de informática, pues hace eso, 18 años, y nos dedicamos, somos una consultora informática de software libre, eh, un poco para que quizás nos puedan entender todos los oyentes, ¿no? Eh, lo que hacemos es, eh, a grandes rasgos, mejorar o adaptar los que son los navegadores web, lo que la gente puede utilizar en su teléfono, en sus ordenadores para navegar, para, para ver la, la web, eh, para que funcionen en distintos eh, pues aparatos, ¿no? En, eh, pues que funcionen bien en, en un televisor, en un móvil, en los aparatitos que utilizamos para ver la televisión por cable, etcétera. Eso es, bueno, una parte importante de, de lo que hacemos en Igalia. Bueno, 18 años, bueno, casi empezasteis eh, casi con internet, ¿no? Porque de 18 añitos eh, empezaban los móviles prácticamente. Sí, sí, hace hace tiempo, sí. Yo, bueno, yo no llevo desde, desde los inicios, yo llevo pues aproximadamente algo menos de la mitad, pero pero sí ya es una larga trayectoria eh, de bueno, esta empresa. una empresa que tiene 90 empleados en todo el mundo. Sí, entre empleados y colaboradores en, en distintos países y somos casi 90 personas ahora mismo. Porque, ¿Dónde está vuestra, vuestra principal demanda de, de, de gente que, que os llama, que se que, que contacta con, con vosotros? Nuestros clientes están repartidos por todo el mundo también. Eh, tenemos un, casi el 80 o el 90% de la facturación es internacional, y pues vienen pues de países de Estados Unidos, empresas de Estados Unidos, empresas de, de, de, de Europa, de, de Asia. Sí. Están distribuidos. ¿Y aquí físicamente dónde estáis? ¿Dónde está Igalia? Eh, físicamente estamos aquí en La Coruña. Nuestra oficina está aquí en. en... En la calle bugayán Marchesi, uh -huh. eh, bueno, cerquita de, de esto que estábamos hablando sí, sí. ahora hace un momentito <ríe> y, y, y se puede estar aquí, porque lo digo, eh, se puede estar aquí y desarrollarse desde aquí Lo digo porque a Xavier Castaño, eh, le hacía una entrevista en La Voz de Galicia hace, bueno, a principio de año decía Al marcha, socio de Mar, ¿no? Sí, sí, marchar <ríe> a Silicon Valley, ¿para qué? ¿Queremos quedar en Galicia? no Decía muy, con muy, mucha claridad ¿Se puede conquistar el mundo desde aquí? Pues sí, así a nosotros no, no se está funcionando. De hecho, uno de los motivos cuando los fundadores crearon esta empresa fue pues de alguna manera demostrar que desde aquí, desde Galicia, desde Coruña, se podía trabajar y se podía crear empleo de calidad y sostenible en el tiempo y, y además un poco reivindicando que se pueda hacer empleo de calidad, ¿no? no tiene o sea, no ser. solo se dieron autoempleo a sí mismos estos 10 estudiantes de informática que crearon Igalia, sino que han dado empleo a 90 personas, o sea, es increíble. O sea, ¿realmente un éxito? Sí, la verdad estamos orgullosos de, por una parte, bueno, nuestro modelo de, de empresa es un poco diferente al, al modelo de empresa habitual. Nosotros, eh, la gente que contratamos, eh, el objetivo es que acabe siendo socio de la empresa, entonces somos una empresa con una estructura horizontal, ¿no? Somos cooperativa formalmente, pero funcionamos como tal. Entonces, todas nuestras decisiones se toman en asamblea, entonces, pues bueno, es algo que nos hace sentir aún más orgullosos, ¿no?, de... de Qué desde, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar desde que entras en Italia hasta que ya te conviertes en socio para poder opinar y votar y, y tomar decisiones? A ver, eh, no hay un tiempo fijo. Eh, tenemos una serie de plazos, pero luego pues son siempre dinámicos, ¿no? un poco en función de, de las personas y de cómo vayan avanzando y progresando. Pero bueno, en principio, en, en un año, eh, la gente no es socia pero sí entra a formar parte de la, de la asamblea y ya de la toma de decisiones. O sea, es un proceso que ya desde el principio queremos que la gente forme parte de Igalia y que ayude a, a reforzar esta empresa. ¿no? Muy interesante. Bueno, ¿y qué significa para vosotros el premio, este premio PEL de la, de la Diputación? Pues la verdad es que es un premio que nos hace ilusión eh, por, por el reconocimiento local, ¿no? porque como decíamos antes, si somos una empresa que tiene negocios internacionales, pero a veces sí nos damos cuenta que aquí, en el alrededor nuestro, que no se nos conoce tanto, un poco este premio supone que bueno que, que te reconocen en tu casa que, que lo estás haciendo bien ¿no? No, desde luego no, porque eso muchas veces se puede trabajar desde aquí aparte la ventaja de, de estar aquí pues bueno que, que, que, que eso se, se, se, se, se puede hacer no es un ejemplo para otros estamos hablando de un premio también al emprendimiento eh, con lo cual hay iniciativas empresariales que estén aquí pero bueno, está muy bien que estéis aquí está muy bien que, que os contraten y os pidan vuestro trabajo desde fuera pero también está muy bien que aquí se os conozca ...y que empresas de aquí puedan acceder a vosotros y que haya una visibilidad, porque porque a uno le gusta también, ¿no? Uh -huh. eh, no, ¿no? No estar oculto todo el día. Sí, sí, claro. Bueno, de hecho nosotros sí, las empresas del sector del software libre sí, sí nos conocen, ¿no? Y eh, de hecho nosotros formamos parte y fuimos parte de los que ayudaron a formar eh, la Asociación de Empresas de Software Libre de Galicia, Gasol... Uh -huh. Y entonces, bueno, en ese sector y en el sector TIC sí que, sí que se nos conoce, pero un poquito más allá del sector TIC sí que creemos que es donde no somos tan conocidos. Y, y, y es un poco lo que nos, nos gusta de este premio, ¿no? Bueno, pues, eh, Mar, muchísimas gracias por contarnos lo que, lo que es Igalia, enhorabuena, y a seguir cosechando éxitos y grandes resultados. Fíjate que me decías 18 años, ¿no? ¿no? No se dice que las compañías hoy duran 12, 14, nada más, vosotros sos los veteranos ¿no? Sí, la verdad, a veces da mucha alegría, pero también da miedo, ¿no? Decir, bueno, <risa> vamos bien, pero hay que seguir esforzándose y seguir estando ahí en la, en la brecha para para que no llega el día de mañana y digas bueno pues se acabó hasta aquí no nosotros uh -huh. queremos seguir continuando innovando y creando empleo uh -huh. pues muchísimas gracias gracias Marcos. a gracias. vosotros